Video, pero bueno hoy les voy a enseñar a cómo descargar el tan famoso juego de Screech Melody bueno lo primero que vamos a hacer vamos a ir a, un, a mis videos tenemos que ir a nuestro eh, a mi video bueno que sería este que ya lo están viendo entonces no sé qué digo pero bueno ustedes lo único que van a hacer es entrar al link en mi descripción del del video claro de que están viendo ahora mismo. O al link fijado. Digo. Al comentario fijado. Lo voy a llevar acá. Una vez que estén acá. Lo único que le van a ir es. Lo único que van a tener que hacer es ir. A donde dice. dollar Le dan. Y listo. Acá le van a dar. nothing No sé qué dice. Le van a dar acá. Y listo. Ya los llevo acá. Una vez que están acá, no le van a dar a este. A este no le den. Sino que denle a este. Denle a donown. Y ellos estarían estaría descargando. Facilísimo. Y ahora es cuestión de esperar. Y bueno, gente, como les decía... No sé. Pero acuérdense que tiene, acá está mi canal de TikTok. Que me pueden ir a seguir si quieren. Hago muchos videos. Bueno, la verdad algunos. Juro, amigos. gente, una vez que se haya ya descargado tienen que es, es hacer el, llevar el archivo al inicio, esto si quieren lo pueden cerrar, le van a dar clic izquierdo que vendría siendo este le van a dar extraer aquí, extraer acá, aquí, perdón me confundí porque no sé por qué señalé acá, era acá le van extraer aquí uy Cualquier cosa le van a dar extraer aquí. Ustedes no van a esperar. Acá ya se está extrayendo todo. Solo esperen. Tiempo restante: cero. Listo. Una vez que ya se lo haya descargado, esto, si quieren, ya lo pueden borrar. Y listo, ya tienen el juego. Solo lo tienen que abrir y listo. No borren nada, solo si quieren si lo quieren tener en el inicio le, le tienen que dar clic izquierdo, enviar a, escritorio y listo. Ya lo tienen. Esto si quieren lo cierren. Esto lo acomoden donde quieran. Yo por ejemplo ahí, yo lo acomodo acá. Le voy, le voy a cambiar el nombre porque no me gusta que sea tan largo. Perfecto. Y solo le dan doble key, y listo. Ya se le está iniciando. Bueno gente, les recomiendo algo para jugar más cómodos. Igual les, también les voy a hacer un gameplay y todo. Yo les recomiendo usar un shock. Ahí les voy a mostrar Si a ustedes se le hacen muy difícil jugar con las teclas.. Lo único que tienen que hacer es ir izquierdo. A ver, vale Ustedes cuando estén acá y quieren jugar con un soft Le van a ir a Option S si lo, Acá es para configurar si lo quieren Menos detalles o más detalles Y bueno Acá el volumen Y ya. Acá control y sistema El sistema es para borrar todos los juegos Los procesos y todo Igual es demo, acá en control acá es el rumble switch lo que hace esto es que el shopping vibre más entre más o menos o si no quieren que vibre esto ya van a bajar todo la es muy fácil. Bien, si no quieren usar con un shopping van a tener que pasar de generic X, XB es para los que usan xbox la pc es para la pc3 y pc4 la verdad no sé si es para ver para más viejo pero bueno o este no sería que sería yo creo que es la mc no sé cuál es pero bueno yo creo que es para la nint6 entonces este genero y no sé qué es pero bueno vamos no sé de, de pumil le voy a dar le doy no salí! salí solo voy a dar de listo ya se configuró. Pero bueno, ahora, como lo, cómo lo uso? Bueno, para algunos va a ser super fácil porque la verdad algunos lo tienen Bluetooth. Y bueno, no. ¿Qué? Lo único que tienen que hacer es tener un Jackson. Si ustedes lo van a conectar a Bluetooth, lo único que tienen que hacer es apretar Sherry, el con el signo de control lo mantienen hasta que empieza a parpadear una vez que parpadea usted tienen que ir a agregar Bluetooth u otro dispositivo a Bluetooth y, a, y acá se le tiene que aparecer el joystick o el weird shocks o no sé cómo se diría pero bueno acá acá les tendría que aparecer una opción de activar Bluetooth sí o no pero bueno si ustedes no tienen Bluetooth Quédense tranquilos igual les va a funcionar Solo les digo, para los que tienen Bluetooth va a ser un poco más cómodo Bueno Para que no tengan Bluetooth, lo único que deben hacer es super mega fácil Esperen que para que no vea. Ahí están el shocksin y el cable Un cable Primero vamos a conectar esto al, al shocksin No es que lo hayan conectado hay que ir a conectarlo Ahí lo conecto Una vez que se lo haya conectado Ustedes solo van a hacer Piumba Acá van a hacer... Y listo Cuando le aparezca un color listo Ya lo tienen todo Pero bueno, lo dejo con el video Que al mismo tiempo es un video Bueno, XD entonces, que captura de juego, Melody. Esto ya está. Entonces, que esto piomba a casa. Sí, no, Bueno, una segunda vez es configurar esto. Yo, porque ya me lo pasé, les voy a mostrar cómo es el juego y todo. Primero tenemos a Clean Cheese Easy Rival Battle. Es el primer el prim la primera batalla que vamos a tener. Entonces, denme unos segundos de quito de esto. Y ahí está todo más cómodo. Yo creo que ya lo fue antes, por eso. Este no, me, no, le equivoqué Pase, pase, gente. Ok, Dice Loki que va me Uy, Ya no lo esperaba porque la verdad es que se atreve a decir esto. Y vamos a regresar al menú. Pero en una segunda, que si no, juego muy incómodo. Yo. Lo tengo en Windows, en, sin cosas sin pantalla completa. Si lo quieren poner en pantalla completa, se desactiva en Windows 9 ¿no? No, Story no me di en cualquier lado. No, ¿qué hago acá? No tendría que estar acá. Acá. Nuestra siguiente batalla es contra versus Nami, la canción se llama Nami.wap Gua. punto guapo. Empezamos. Done. Joking. Me falla el shocking, ¿sí? lo hicimos. Bueno, mal, me fue re mal. Strip MX, esta es la canción que está en TikTok. Literalmente cuando salió el juego Me aparecía que era rato Pero bueno Acá estamos no. Qué equivoqué, me recontra, me equivoqué, voy a perder Uy, oh, casi pierdo Gente, bien Estoy a nada de perder Bueno, no nada. Ahora vamos con el último jefe versus Gracie Popping, Gracie Popping uh, versus Ciningo igual, não sei por que se chama assim, provavelmente eh? a ver, A ver gente a veces se puede hacer doble W, doble vez. Mm. Solo cuando ven que combina bien. Si ven que No puede combinar, No lo hace. Porque es muy arriesgado este. sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¡Mam! Sí, sí, no, gente.